Voy a proceder a resolver un juego a través de la eliminación iterativa de estrategias estrictamente dominadas utilizando estrategias mixtas. cuestión es que tenemos aquí, en el que el jugador 1 tiene tres estrategias, A, B y C, y el jugador 2 tiene otras tres estrategias, X, Y y Z. Vamos a empezar comparando para el jugador número 1 la estrategia A y la estrategia B, en función de lo que pueda hacer el otro jugador jugador número 1 utiliza A y el jugador número 2, X, el jugador número 1 tendría un pago de 6. Si utiliza la estrategia B, obtendría un pago de 4. Si vemos lo que ocurriría si el jugador número 2 usase la estrategia Y, el jugador número 1 tendría 3 utilizando A y 4 utilizando B. Por lo tanto... En unas ocasiones es mejor utilizar A y en otras B. 6 es mayor que 4, pero 3 es peor que 4. Por lo tanto, ni la estrategia A domina la B, ni la B domina la A. No nos hace falta continuar comprobando con la estrategia Z del jugador número 2, porque ya hemos visto que 6 es mayor que 4 y 3 es menor que 4, por lo tanto, no hace falta continuar. Vamos a comparar ahora la A y la C. Con la A tendríamos un pago de 6, un pago de 3, en el supuesto de que el jugador número 2 utilizase la estrategia X. Si vemos con la estrategia I del jugador número 2, el jugador número 1 obtendría 3 utilizando A y 3 utilizando C. Luego sería indiferente entre una y otra. No hay uno que sea mayor que el otro. Como el ejercicio nos pide estrategias estrictamente dominadas, pues no tendría sentido. Es decir, no hay ninguna que domine estrictamente a otra. Si comparamos ahora la estrategia B con la estrategia C, 4 es mejor que 3, es mejor que 3, es mejor que 2. Es decir, que el jugador número 1 siempre obtendría un mayor pago utilizando la estrategia B que la estrategia C. Por lo tanto, eliminamos la estrategia C, no sería Lógico que el jugador número 1 utilizase nunca la estrategia C. Bien, ahora tenemos que ver, ya hemos visto que ni A domina B ni B domina A, pues vamos a probar con el jugador número 2, entre las estrategias X e Y, sabiendo que el jugador número 1 ya no va a hacer C en ningún caso. Entonces, 5 es mejor que 3, pero 6... Es peor que 9. Por lo tanto, ni X domina Y ni Y domina X. Si comparamos la X con la Z, 5 es mejor que 4 6 es peor que 7. Por lo tanto, ni X domina Z ni Z domina X. Seguimos. Comparando la Y con la Z, 3 es peor que 4, pero 9 es mejor que 7. Luego, a veces es mejor Y y a veces es mejor Z. Por lo tanto, tampoco estaría dominada. Claro, el ejercicio nos pide que miremos en estrategias mixtas. Vamos a probar a ver si podemos eliminar la X, la Y o la Z combinando las otras dos. Por ejemplo, si usásemos la Y y la Z, que tienen unos pagos de 3 y de 4, como veis ahí, Nunca podríamos eliminar un 5, porque combinando un 3 y un 4 no podemos eliminar un 5. Luego la X no la vamos a poder eliminar. Por otro lado, eh, con la estrategia B del jugador número 1, tenemos ahí un 9 que nunca vamos a poder eliminar combinando un 6 y un 7. Combinando las estrategias X y Z, que nos dan unos pagos para el jugador 2 de 6 y 7, nunca vamos a poder eliminar el 9. Luego, ni el 5 ni el 9, ni la X ni la Y, la que en todo caso se podría ir, es decir, podríamos eliminar a través de, la, de una combinación lineal de la X y de la Y, sería la Z. A ver, si utilizásemos el caso más sencillo, probamos con 0,5 y 0,5, por supuesto que no necesariamente han de ser 0,5 y 0,5, pero como es lo más sencillo, pues empezamos mirando eso, ¿no? Con 0,5X más 0,5Y tendríamos 5 y 3, que daría 8 entre 2, 4. O sea, 0,5 por 5 más 0,5 por 3 es 4, que sería igual que el pago de la Z. Mientras que para la estrategia B del jugador número 1, el jugador 2 tendría 6 y 9. 6 por 0,5 más 9 por 0,5 son 7,5, que es mayor que el 7 de la Z. Entonces, x e y sí que dominaría a z, 0,5x más 0,5y, sí que dominaría a la z para eh, esta segunda fila, ¿no? la del 6 y el 9. Sin embargo, en la primera hemos visto que no, porque 5 y 3, combinándolo, te dan 4, que es exactamente igual que la z. Ahora bien, como os decía antes, no es necesario que sea 0,505. Empezamos por ahí, porque es lo más sencillo. Pero, claro, para eliminar ese 4 tendríamos que dar un poquito más de peso a la X que a la Y. Por ejemplo, si fuera 0,51 por 0,5 más 0,49 por 0,3, sí que nos daría más de 4. ¿Eh? Es decir, si utilizásemos la estrategia X con una probabilidad de 0,51 y la estrategia Y, 0,49 sí que nos iba a dar más del 4 y seguiría dándonos más del 7 también para el 6 y el 9, ¿no? porque tiene que ser las mismas probabilidades siempre. O sea, 6 por 0,51 más 9 por 0,49 nos da más de 7. Por lo tanto, podríamos eliminar la estrategia Z con una combinación lineal de la X y la Y. Bien, ahora ya, si nos fijamos en lo que nos queda, pues 6, no es, 6 es mayor que 4, pero 3 es menor que 4, 5 es mayor que 3, pero 6 es menor que 9, no podemos eliminar ninguna. Ni tenemos suficientes estrategias como para eliminar en estrategias mixtas. Por lo tanto, me, con, me quedarían esas 4. Es decir, yo la combinación de estrategias AX. La a y la combinación de estrategias BX y la combinación de estrategias BY, las cuatro permanecerían cuando procedemos a la eliminación iterativa de estrategias estrictamente dominadas utilizando estrategias mixtas.